Víctor Jara Víctor Lidio Jara Martínez, 1932-1973 Fue músico, cantautor, profesor, director de teatro, artista político y militante del Partido Comunista de Chile La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor Y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena su ideología comunista se refleja en su obra artística de la que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado Estadio Víctor Jara. Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido. Algunas fuentes señalan que nació en San Ignacio, que formaba parte del entonces departamento de Bulnes. En cambio, otras fuentes señalan el pueblo de Quiriquina, cercano a la comuna de Chillán, Viejo. En ambos casos habría nacido dentro de la que hoy se conoce como provincia de Ñuve, en la región de Biobío luego de pequeño se habría trasladado con su familia a Long Ken al respecto existe la grabación de una entrevista que dio el cantautor en Moscú en 1970 yo nací en el sur de Chile en la provincia de Nube es una provincia muy lluviosa y también sacudida por terremotos mis padres eran inquilinos de un fundo y mi madre fue la que me estimuló en la música porque ella cantaba en la casa siempre había una guitarra más adelante cuando llevo unos 12 años y por razones de trabajo nos acercamos a la capital. Víctor Jara nació en el seno de una familia de padres campesinos caracterizada por un arraigado folclore. Su padre Manuel Jara se dedicaba a las tareas del campo y su madre Amanda Martínez originaria del sur de Chile. Su madre además de dedicarse a las labores domésticas tocaba la guitarra y cantaba. Víctor Jara Tenía cuatro hermanos, María, Georgina, Coca, Eduardo, Lalo y Roberto. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre también, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún. Entre 1966 y 1969 y hasta 1970 actuó como solista en La Peña de la Parra, sin abandonar el teatro. En 1966 grabó su primer LP como solista y Turjara editado por la empresa discográfica Arena. Con la empresa filial chilena Emi Odeón grabó el año siguiente canciones folclóricas de América junto con Tilapayun. En 1969, llevó a cabo el montaje de Antigona de Sófocles para la compañía de la Escuela de Teatro en la Universidad Católica. Con la canción "Plegaria a un labrador ganó el primer premio en el primer festival de la nueva canción chilena y viajó a Helsinki para participar en un acto mundial en protesta por la guerra de Vietnam, además de pongo en sus manos abiertas. A este álbum pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la masacre de Pampa y Rigón, Puerto Montt, en la que murieron 11 personas, incluido un niño, bajo la represión policial del gobierno de Eduardo Frei Montalva. En esa canción criticó duramente al ministro del Interior, Emundo Pérez, su Luego asesinado por el grupo extremista Vanguardia Organizada del Pueblo. 8 de junio de 1971. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.